no, es que yo quiero el éxito yo quiero el éxito financiero yo quiero el, lograr el éxito en esto que estoy persistiendo todos los días pero yo te pregunto una cosa en realidad estás dispuesto a pagar el precio porque yo puedo decir yo quiero tener unos brazos fuertes yo quiero tener unas piernas pier fuertes pero estoy dispuesto a pagar el precio estoy dispuesto en el día a día ir a entrenar que me duela romperme los músculos luego venir, cocinar bueno, si es que no estás pagando en un restaurante porque tienes que comer limpio, porque tienes que comer saludable para que haya un desarrollo de masa magra en tu cuerpo pero ¿estás dispuesto a pagar ese precio? no es que quiero generar más de dos mil dólares al mes con el trading ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿te vas a educar lo necesario? ¿vas a practicar lo necesario? ¿vas a operar mercados que te den, te den esos beneficios? O sea es que traders hay que ser coherentes si tú quieres hacer algo tienes que tomar las acciones necesarias para llegar a eso pero aparte de eso tienes que ser consecuente con las acciones que tomes para responsabilizarte y seguir creciendo entonces si tú quieres conseguir algo sea lo que sea tienes que saber que vas a tener que pagar un precio y ese precio no lo paga cualquiera porque todos se rinden a la mitad del camino todos se rinden antes de la mitad del camino porque están buscando el camino fácil, porque les hicieron creer que existía el camino fácil, yo quiero que entiendas que no existe el camino fácil existe la consistencia Existe la disciplina para llegar a eso que quieres conseguir, pero es importante que primero limpies tu mente, que formes nuevos hábitos, que lleves tu mentalidad al siguiente nivel para que tus acciones sean distintas, para que en una semana no lo abandones, para que si estás siguiendo un plan de trading... Con reglas al pie de la letra no te saltes ese plan de trading, no te gane la ansiedad de querer entrar al mercado, no te gane la ansiedad de querer tener resultados rápidos, porque ya sabes que eso no existe, porque ya sabes que tienes que pagar el precio. Entonces es importante que mires tu mente, que aclares tus pensamientos.